mamá ¡Se está escapando! ¡AZORRADIEN! ¡Oh! ¡Yamal! ¡Yamal! ¿Estás bien? Ya voy para allá Espera Espera Yamal Ahora dime ¿Qué fue lo que supe? Que que mi abuelito se robó a las ratitas holográficas es un viejo panzón y asqueroso muy bien Yama, mamá, mamá, hay mamá, que mamá, ir por ellas demás, y hay guapo. que teletransportarnos por un tubo de caca Ya Yama, Qué pena que vinieron les voy a abrir la panza con un cuchillo...